aquí en el rally de Monte Carlos cuidado Carlos trata de arrancarlo Carlos atención derecha ras cuidado Nieve trata de arrancarlo Carlos nos ha pasado el Audi